El área educativa de FUEN, el Círculo de Bellas Artes, organiza desde hace varios años unas jornadas que tienen como título genérico arte, Educación y ciudadanía. El principio ha sido siempre tejer redes de colaboración entre la educación, la cultura, la ciudadanía, salir de alguna manera de nuestros espacios habituales de trabajo y creer en esa idea de que todos somos tribu, todos educamos y que todos podemos tener acceso a la cultura fuera un poco de los parámetros habituales. En los últimos años hemos hecho jornadas sobre música, sobre pintura, sobre cine y este año nos dedicamos a las, al teatro, teatro y escuela. Por bueno, la mañana hemos hecho un taller de teatro con alumnos, Madrid es Barrio, alumnos de patio. Procuramos siempre que haya participación de expertos en distintos temas, que haya participación del alumnado, que nos parece muy importante que se presenten experiencias realizadas en colegios. Siempre contamos con organizaciones porque una idea principal es tejer de, de colaboración. Bienvenidos, bienvenidas a esta novenas jornadas de arte, educación y ciudadanía. Este año hemos contado con el colectivo Karatea, con Acántaros, con Moisés con Inés que Son jornadas abiertas a la ciudadanía y con la idea de hacernos reflexionar a todos y salir en de nuestro lugar habitual de trabajo. Este encuentro de teatro y educación de FUEM nos pues es como un momento muy bonito porque hemos hecho varios proyectos de teatro en colegios de FUEM. El teatro tiñe distintos aspectos de la escuela, de un ambiente que nos es muy enriquecedor. Vamos a explicar en el acto de esta tarde sinergias entre el teatro y la vida. Una de ellas, que las más importantes, es la sinergia entre teatro y educación. Y sabemos que alguien nos escucha y sabemos que escuchamos porque después de una experiencia de escucha, ya lo volvemos a ser las mismas personas. ¿Cuál es el aporte desde la perspectiva de la construcción personal y grupal, colectiva? Y eso está imbrincado con el tema de la ciudadanía, que es lo que nos trae aquí, nos convoca. Consigo el teatro como un lugar de encuentro, de comunión, de identidad colectiva. Vamos al teatro para tener confianzas unos en otros. Al final de la mesa redonda también van a intervenir alumnos de URBES, que hicieron un proyecto el año pasado con el colectivo Caldepebra. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser, hoy, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer.